Hola amigos, amigas, amigues eh, Bienvenidos en primer lugar al, al canal ecléctico de Youtube eh, A mi canal que le puse mi nombre, mi nombre es Marcelo, Marcelo Díaz Mi sobrenombre es Cheiro, todo el mundo me conoce por Cheiro eh, me pueden llamar como quieran. Marcelo, Marcelo Díaz, Marcelo Cheiro Díaz. El canal se llama Marcelo Cheiro Díaz. Eh, soy astrólogo desde hace muchísimos años, eh, que, que trabajo con, con astrología. Durante un tiempo de mi vida eh, dejé de trabajar con la astrología. Y ahora retomé este trabajo para enseñar, principalmente enseñar astrología. Ya desde hace casi un año eh, estoy dando clases a través de este canal de YouTube, en vivo, los martes y los sábados a las 19 horas, en vivo, puedes participar ahí del chat, y, y decidí hacer videos cortos para eh, tener las clases, las distintas clases eh, abreviadas, para que no tengan que escuchar cada una de las clases, los que quieran aprender astrología, eh, en una hora y pico de clases que se hacen las clases online. Seguir con las clases online, donde ya estamos bastante avanzados, pero tener esto como una reserva para lo teórico, lo básico, lo más básico. Entonces, en esta primera clase vamos a empezar con la introducción desde el principio. ¿Qué es la astrología? La astrología es una manera de leer las energías planetarias. La astrología se, se vale de la astronomía que la astronomía, a través de, eh, de cálculos que hacen, eh, pueden decirnos cómo van a estar los planetas en un determinado momento y cómo estuvieron antes, y a partir de esos cálculos que hace la astronomía, la astrología los toma y los lleva a cómo impacta esa energía planetaria sobre cada uno de nosotros. Acá tenemos un, un mapa de... astrológico sería... Acá tenemos lo que sería el planeta. Este círculo interior representa el planeta. Este círculo que ven acá representa el cielo. Y lo que vemos en el cielo son primero los planetas que se van a ir ubicando acá según la, el día mes, año, hora y lugar de nacimiento. Y más allá vamos a ver los 12 signos del zodíaco. Zodíaco viene de zo, eh, animales, y eh, diaco, ruedas. O diaco, rueda. Rueda de animales, ¿no? Significa... Eh, ya que la gran mayoría son animales eh, En el zodíaco, por ejemplo, Aries es el carnero, Tauro el toro Y, y así podemos seguir nombrando Leo el león Bueno, entonces eh, ¿Para qué me sirve saber astrología? La astrología es una herramienta de autoconocimiento y de conocimiento de los demás. O sea, es una herramienta con la que podemos ayudar a los demás dándoles un poquitito de lo que nosotros eh, podemos interpretar a través de la energía cómo estaba, cómo impactó en ese minuto en que salió del canal angosto, salió de la angustia del canal angosto, salió de su mamá, se desprendió y respiró por primera vez la energía externa del planeta. Eso impacta de una manera especial en las personas. Ahora bien muchos nos preguntan bueno, pero la astrología que es una ciencia, una pseudociencia un oráculo, una creencia la astrología no tiene nada de creencia no tiene nada oracular y esto es muy importante que lo sepan si quieren trabajar con esto si quieren ser astrólogos, astrólogas ¿sí? no está considerada por eh, la comunidad científica no está considerado una ciencia eh, y tampoco es una pseudociencia. Podríamos decir que es una parapsiencia. Stephen Arroyo, eh, un, un autor eh, de libros sobre astrología, eh, él estadounidense, eh, que escribe... Escribió un libro que se llama Psicoastrología. Dice en ese libro que todo psicólogo debería saber astrología eh, porque es una herramienta muy valiosa para los psicólogos para conocer personalidades, comportamientos en las personas. Por lo tanto, yo lo que digo que es una parapsiencia, o sea, una ciencia paralela a la ciencia. Eh, algo paralelo de lo cual la ciencia se puede valer. Pero en realidad, según el método científico, la ciencia se basa en la observación de los hechos. Y la astrología, el estudio de la astrología... ...se basa en la observación de los hechos. Así que... ...nada, queda en cada uno... Eh, ...ponerla donde corresponda. Eh, ¿Qué son estas energías planetarias? Eh, nosotros tenemos... ...consideramos todo aquello que tiene energía sobre el planeta, lo consideramos un planeta. Por ejemplo, la Luna, en astrología, se sabe que no es un planeta, que es un satélite natural, pero por la energía que imprime sobre el planeta, eh, lo consideramos uno de los 10 planetas que leemos. Yo acá tengo una, eh, un esquema natal, una carta, un mapa de, de, del cielo. Y tengo la eh, hecho en este programita la carta natal de José de San Martín. José de San Martín fue uno de los dos libertadores de América. José de San Martín y Simón Bolívar. Eh, entonces, eh, José de San Martín nació eh, en Chapeyú, Argentina, el 25 de febrero eh, de 1700 78 perdón sí. eh, ahí estamos de vuelta de 1778 y según eh, la hora de nacimiento podemos empezar a ponerle las casas por ejemplo, el ascendente, el medio cielo y las doce casas natales. ¿Qué representan estas casas natales? Desde un punto de vista de estudio de las energías, lo vamos a ver puntualmente. Cada casa que representa. Pero desde el punto de vista del cielo, porque es lo que quiero es que se comprenda cuando hablamos de casas, que es un capricho? ¿Alguien dividió el cielo en 12 porciones? No. Es. El medio cielo es exactamente el punto. ...donde esa persona estaba naciendo, o sea, de todo el planeta... Yapeyú, Argentina, a las 10.38, estaba ahí. Entonces, marcaba el, los grados y el signo que si yo agarro un telescopio... ...y hubiera mirado en ese momento hacia arriba... Iba a ver exactamente los 12 grados 29 minutos de acuario. ¿Sí? El ascendente es el signo. O sea, si miro para el este con ese telescopio, y entonces lo que voy a ver que está ascendiendo por el horizonte del este y que está ascendiendo subiendo en el cielo, es el signo de Tauro. Voy a ver en ese momento 8 grados 56 minutos de Tauro. Y así cada una de las casas. Bien, esto se puede hacer manualmente con un cálculo. Eh, para eso los astrónomos hicieron dos libros que existen, que se llama, uno se llama Tabla de Casas y otro se llama eh, efemérides y las efemérides eh, por ejemplo yo tengo un libro que ya no uso porque ya todo se hace por computadora pero que es las efemérides de 1921 hasta 2040 todos los movimientos planetarios no sé si se ve ahí eh, ya no se usa prácticamente pues todo lo hacen estos programas A partir de eso, según el día de nacimiento, voy a buscar poner los 10 planetas. O sea, el Sol, ahí apareció. El Sol en ese momento estaba a 7 grados 8 minutos de Pisces. La Luna, la Luna estaba a 16 grados 54 minutos de Acuario. Mercurio, que estaba a 10 grados 6 minutos de acuario, Venus, que estaba a 0 grados 28 minutos de Pisces, Marte, que estaba a 1 grado 37 minutos de Aries. Estos son todos los planetas llamados planetas interiores. Después vienen los Fronterizo, los que nos defienden de todo lo que viene de afuera que son Júpiter, ¿sí? que San Martín cuando él nació lo tenía a 19 grados 57 minutos de Leo Saturno a 15 grados 17 minutos de Escorpio y luego vienen los tres planetas exteriores, los que están más alejados. Urano, que en este caso estaba a 11 grados 17 minutos de Géminis. Neptuno, que en este caso estaba a 28 grados 29 minutos de Virgo. Y Plutón, que estaba a 0 grados 53 minutos de Acuario. Bien. Acá tendríamos conformada la carta natal. Todas estas líneas que ustedes vieron que se fueron poniendo son lo que se llaman aspectos. O sea, oposiciones, cuadraturas, trígonos, sectiles y conjunciones. Bien, todo eso se va marcando en la carta. Todo eso es lo que vamos a aprender en las próximas clases. Las energías que imprimen cada uno de los 12 signos, las energías de cada uno de los 10 planetas, las energías de cada una de las 12 casas y luego cómo el planeta. En, el, en un signo, en una casa, se relaciona de una determinada manera con otro planeta, en otro signo y en otra casa. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo a través de las distintas clases. Para cada clase vamos a dar algo. O sea, en la próxima clase vamos a ver la energía de los 12 signos. La siguiente, la energía de los 10 planetas. Y así vamos a ir avanzando en las clases de astrología. Bueno, ojalá te, te entusiasme, ojalá te conectes con esto. Esto que lo podés usar como un trabajo o lo podés usar simplemente como una herramienta para vos mismo. Eh, es apasionante el estudio de la astrología. Eh, lo que tengo la obligación de decirte es que la astrología no es oracular. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no ...podés predecir el futuro desde la astrología. Y para eso te quiero contar brevemente esto que me sucedió a mí... ...y que está grabado, por ahí tenés el video en el canal. Eh, yo en mayo del 2001, estudiando la carta natal de Estados Unidos... ¿Sí? vi eh, que era muy posible que Estados Unidos recibiera el 11 de septiembre del 2001 un ataque interno. ¿Sí? Pero siempre bajo la premisa de los astros se inclinan, pero no obligan. Entonces, eh, era posible, estaban dadas energías planetarias abriendo la posibilidad de que eso sucediera. Pero yo no podía decir que iba a suceder. Entonces dije, es muy posible que el 11 de septiembre del 2001, eso lo dije en mayo del 2001, Estados Unidos reciba un ataque interno en su país que va a crear un antes y un después en el planeta. Y de hecho fue así. Ahora, yo de ninguna manera podía saber qué iban a ser las torres gemelas, que iban a ser atacadas, que iban a ser atacadas por aviones. Todo eso pasa por lo oracular. Y la astrología no es oracular. Entonces, lo, lo máximo que yo le puedo decir a, a un cliente que se hace su carta natal es, mirá, para tal momento de tu vida, las energías planetarias están buenas. ¿Para qué? Para que consigas un trabajo, para que consigas el amor de tu vida, para que te encuentres con el amor de tu vida. Pero después queda en vos, porque está la libertad de albedrío de cada uno. ¿Sí? Por eso los astros se inclinan, pero no obligan. Los astros te pueden decir, mira, en este momento no te conviene tomar esa decisión en este momento si sí te conviene tomar tal o cual cuestión bueno eh, ojalá haya quedado claro espero todas las preguntas abajo en los comentarios también si te gusta lo que estás escuchando cómo lo estás escuchando y cómo eh, y el vídeo en sí eh, que le des un like me ayudás a vos no te... Eh, cuesta nada eh, y como dice un youtuber suscribirse, darle like activar la campanita eh, y hacer un comentario eh, también me puedes seguir en instagram que me encontrás como marcelo cheiro díaz eh, gracias te mando un abrazo muy grande y hasta el próximo video.